Hola. Este short es solo para comunicar que si tiene usted el problema de que no puede activar la integridad de memoria del aislamiento de núcleo, por culpa de los controladores. Puede visitar el enlace de la descripción para ir al vídeo completo donde mi marido explica con detalle la solución a este problema. Gracias.